Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Eh, señora ministra. Hoy queríamos poner el foco desde una perspectiva transversal, eh, que no solo sabemos que no afecta tan solo a su ministerio, sino a todos ellos, a todos los eh, ministerios que conforman el Gobierno. Queríamos eh, ponerle voz eh, a las, todas las mujeres en situación de precariedad, todas las mujeres trabajadoras, coticen o no coticen, tengan un contrato o no, porque todas las mujeres en este país somos trabajadoras. Eh, nos gustaría darle voz a colectivos como las aparadoras de la industria del calzado, que, que han vivido toda la vida en la economía subergida. Eh, queremos ponerle voz también a mujeres eh, eh, porteadoras, recolectoras de fresas, las Kellys y muchas tantas otras, Queremos hablar de las mujeres que cobran pensiones de jubilación o de viudedad, pensiones no contributivas, pensiones que algunas no llegan a los 600 euros al mes… Eh, a todos estos colectivos de mujeres que viven en situación de precariedad. No nos queremos olvidar tampoco de las cuidadoras no profesionales, que a raíz del Decretazo 20-2012 su situación empeoró gravemente porque de 170.000 eh, personas acogidas a ese sistema, hoy tan solo quedan 10.000 y no podemos olvidar que el 84% son mujeres. Por lo tanto, eh, la reflexión es sencilla. La precariedad existe en el pasado, en el presente y va a continuar en el futuro. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles son las medidas de su ministerio y en relación a los otros para solventar la situación de precariedad eh, de las mujeres? Eh, muchísimas gracias.